¿Cómo están? Saludos desde Shanghai. Oigan, estoy en la quinta semana del lockdown del fraccionamiento donde vivo. Y les quiero mostrar un poco acerca de las actividades. Bueno, esta es como la pequeña área verde en donde muchos de los vecinos ya nos hicimos amigos. Pero bueno, a ver, les muestro rápidamente lo que hay por aquí. Este y mientras les comento. Este es lo que pasa, vean, ahí hace rato personas tomando el sol, corriendo por el vecindario. Porque bueno, pues es lo que tenemos eh, hasta el día de hoy permitido. Oigan, pues rápidamente, eh, en Shanghai estamos en lockdown, en confinamiento, en tres diferentes stages, como rangos, digamos. Está el lockdown total, a ver, ¿qué es el, el rango total que es en el que no puedes salir ni de tu casa está el lockdown de control que es en el que no puedes salir del fraccionamiento pero sí de tu casa que es realmente en el que estoy yo de hecho, vean hace ratito acabamos de hacer unas pruebas ahí con las personas de, de los chicos hazmat este, vean, hay muchos voluntarios de hecho yo, bueno, les comento, de hecho estaba ahí en ese edificio, es ahí donde vivo, en el 26 y tenemos que bajar y hacer las pruebas voluntarias por los últimos cinco días ya las pruebas todas son voluntarias porque no ha habido casos, entonces, como no ha habido casos ya no están tan estrictos en que todo el mundo venga a hacer las pruebas pero, eh, pues sí, como que, digamos que ya no te van a, to ya no te van a tocar la puerta pero de todas maneras esperan que vengas bueno, esta es la zona de control o sea, estamos catalogados como la zona de control porque no podemos salir del compound, pero sí de la casa. Y después está la zona de prevención. Y la zona de prevención es en donde ya puedes salir de la casa del compound y, de, y a la calle. Este, entonces, ya puedes ir a la calle, pero solamente quedarte en tu distrito. O sea, digamos, dentro de tu colonia. Eh, hay de los 25 millones de personas, hace como dos semanas, ya como 4 o 5 millones ya estaban con esos rasgos de confinamiento preventivo o sea que sí podían salir perritos sí podían salir de su fraccionamiento y, e irse justo a la calle, vean, la calle de hecho está ahí enfrente pero bueno, hasta allá enfrente todavía no podemos ir simplemente te dejan andar por, por tu fraccionamiento entonces pues esos son los tres tipos de lockdown o sea el full o total el de control que es el que estoy yo y el de prevención y bueno se supone que ya si no hay casos ahorita en los en otros como dos tres días ya nos pasaremos del, del control a la prevención así poco a poco, o sea originalmente nos habían dicho que estaríamos en confinamiento en abril del 1 al 5 y bueno ya estamos a 4 de mayo o sea pues sí un ligero delay <risa> y bueno, platicaba con una amiga de, de Beijing el otro día por WeChat vean, de hecho ese, ese edificio de ahí creo que no, tampoco hay casos pero hay, hay muchas personas ahí como que en tipo de el tipo de pues como de voluntariados ah bueno, pero les comento una de las teorías en Beijing de lo que estaba pasando es que eh, lo que pasa es que han habido casos últimamente y bastantes. Bueno, bastantes me refiero a como 40 o 50 por día. Pero con esos pues ya se catalogan con muchos. Y eh, empezaron a pensar si esto se va a pasar para, para Beijing. Pero muchos no creían que eso puede pasar en, No creen que se pueda pasar en Beijing porque pues como son ciudad catalogada pues, como la federal, la más importante donde está el, se concentra el Partido Comunista, etc. Entonces como no creen que esto pueda pasar en Beijing, o sea que la gente se quejaría demasiado. Pero bueno, si aquí pasa en Shanghai, que es el distrito financiero, y de hecho ha hecho pues, también muchos estragos económicamente que tiene al puerto más grande del mundo, etc. Si lo hicieron acá, entonces muchas personas piensan que también puede pasar en Beijing, o sea, ¿por qué no? Pero también hay conocimiento de político en el que dicen que eh, Xi Jinping en octubre se reelegirá, entonces piensan que esto puede ser como una movida del, del partido, al decir que el Shanghai eh, pues tuvieron problemas porque sus partidos locales tal vez no eran tan fuertes o tan buenos y entonces como Xi Jinping tiene contrincantes ahí eh, en algunas zonas de, de Shanghai también con, con, con partidarios, etc. Pues una de las teorías decía que lo que querían era hacer ver un poco mal a Shanghai para que los que están al mando pues no progresaran dentro de los rangos del Partido Comunista. Pero esa teoría pues ya como que se desvalida un poco al pensar que Beijing también puede irse más o menos para allá, porque hasta hace dos días hasta hace dos días decían que, que tal vez esto no podía pasar en, en aquí en Beijing, pero pues realmente abrieron unas unas camas. Este, creo que abrieron como mil camas y oficialmente no se ha informado a la, a la gente pero pues puede ser que, que, tal vez pueda pasar allá también en Beijing eh, y creo que fue en un centro que está al norte de Beijing este, cuando informaron que fue también en 2003 cuando salió lo del SARS y, y bueno, el, el mismo lugar que, van, que utilizaron ese entonces para los casos Ahorita supuestamente también este, lo estarían utilizando al abrir las mil camas ahí en esa zona de Beijing. Pero bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este aspecto interesante la verdad. O sea, vamos a, ver, vamos a, a estudiar más o menos cuántas variables son las que están ahorita conformando aquí sus, sus restricciones y sus ajustes. Sobre todo... Eh, a nivel político también, así que hasta aquí los dejo, nos vemos después, que estén bien, saludos desde